Estamos aquí en Andinapac muy contentos de recibirlos y mostrándoles lo último que tenemos en tecnología de impresión digital para etiquetas, mangas termocogibles y empaque flexible. Esta es nuestra prensa estrella, que es la WS6800. HP Indigo recientemente lanzó la nueva versión, que es la HP Indigo WS6900. Tienen características similares y hoy estamos mostrando esta prensa con tinta Silver, eh, tinta blanca, eh, con las capacidades de imprimir eh, dato variable y por supuesto con nuestra herramienta de software que es muy poderosa, que es HP Smart Stream Mosaic, que permite hacer millones y millones de diseños todos diferentes en tiempo real. Bienvenidos y gracias por visitarnos aquí en el stand de HP en Andinapac.